Hola, hola, buenas cosas todos, aquí somos Arcoitando, un día la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2, nuestra campaña con los caballos de Caledor Estamos enfrentándonos hoy en la costa de la serpiente, a manos de Darkblade Y las sucesivas batallas que vendrán en el libro de hoy Pero primero vamos a tratar de aguantar o al menos hacer todas las bajas que se puedan En un principio esto es una derrota decisiva que nos van a reventar la cabeza Pero veremos a ver cómo lo podemos salvar, así que vamos a por ello Y a ver qué tal Vamos a tratar de bajarnos al menos eh, las unidades que no tengan eficaz contra infantería, echar, Bueno, este tipo de unidades que son o deberían ser baratas para nosotros de matar, que no tienen ni armadura ni nada tirando a muerte con los arcos, siempre podemos sacar algo. Y bueno, aguantar la línea y bajarnos, pues eso, esas unidades baratas... Uf, tiene mucha caballería este ejército, las bestias, va a estar feo, ¿eh? Bueno, da igual, lo que se pueda Tenemos ahí los leones Bueno A ver cómo lo hacemos Esta heroína La princesa Creo que tiene un buen hechizo de fuego Si no me equivoco Un, un buen pelotazo ahí en mitad de las líneas Nos puede a, a, No tirar la batalla a nuestro favor Pero al menos Sacar muchas bajas Bueno, ahora veremos cuando entremos en batalla Complicado, ¿eh? Complicado. Al menos todo lo que podamos pararle a este ejército de Malus Dark Blade nos sirve. Vale, vamos a ser listos. Vale, a ver, primero. Que todo, todo para atrás. Eso es. Vale, ahora bien. Vale. Lanzas aquí. Vale, este ejército perfecto. Así que no recibamos los primeros impactos con... La guardia del mar de Lothern. Sino que lo hagamos con eh, Las unidades más o menos Baratillas del ejército La línea y ya está Vale Ahora, esos tres ya están colocados Vamos a colocar ahora Estos aquí de relleno Vale, perfecto Y de hecho, estos los vamos a colocar aquí detrás Para hacer una segunda línea y ya está Vale, vamos a quedarnos con todo esto y con todo esto Maravilloso Ahora, arqueros Arqueros Aquí detrás, en un buen bloque juntos Vale Vamos a ser listos también, vamos a colocar Aquí esto, aquí esto Y vosotros tres Aquí detrás, vale, más o menos así En, en un buen grupo Vale, y vamos a agruparlo todo La princesa También va a ir aquí detrás que tenemos el arco de gran área de efecto. Vale, vamos a darle hueco a la princesa para que sea capaz de tirar ese pelotazo aquí en medio. Vale, maravilloso. Y luego los leones blancos vamos a ponerlos aquí detrás para que carguen. Bueno, de hecho, aquí en este ladito, que parece que va a ser el lado más débil. Esto, pues entre comillas, me da igual, ¿no? Pero... Vale, empezamos... Vale, perfecto. ¿Dónde estamos disparando? A lo que venga. Me gusta. Vale. Un primer pelotazo. Vale. Vale, el grupo 4 aquí. El grupo 4 aquí. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. Vosotros atacad aquí. ¡Yuh! La tormenta. Vale, el grupo 2. Redirigimos los esfuerzos ahí. Tú aquí. Sí, vale. Bú, vale. Nada, es muchísimo daño. De larga distancia al que no podemos reaccionar ni de milagro. La princesa aquí, vale. Nada, nada, lo de hecho. Nos no pasan por encima, pero. Cosa muy mala. Nada nos colapsan y no tenemos nada que hacer. Solamente con las caballerías ya nos han supuesto demasiada presión como para poder reaccionar. Nada, este efecto se va y ya está. Nada, nada, nos persiguen y acaban con nosotros. Bueno, creo que nos hemos podido bajar dos de caballería, dos unidades de caballería rubias. Hemos dejado una más o menos baja también de moral. Bueno, disparada lo que se pueda y ya está, tampoco tampoco nos agobiamos. Que mientras tapemos la retirada un poquito, bien está y ya está. Vale, a la doña esta... Uh, uh, uh. ¿Aquí en medio? ¿Está bien? Vale, mismo. No la va a poder tirar. No la va a poder tirar. Dios, se iba a molar, ¿eh? ¿Se revienta mismo? Uh, no. Eso es una rotunda derrota, los cañeros se dan un banquete con tus caídos. Normal, vale, bueno. Asumimos derrotas, eso estaba claro. Tampoco nos calentamos, no pasa nada. Les hemos hecho daño. Han perdido prácticamente toda esta de brujos fuego letal, que es importante porque tiene daño mágico y es una caballería. Y ya está, ¿no? No le hemos hecho daños de mayor importancia a esta otra. A lo mejor un poco y por aquí alguno... Nah. Bueno, no tanto. 57 pérdidas nosotros... Unas 250, ¿prox? Sí. Ha caído, ha caído todo. Vale. Perfecto. Vale, nos conquista la costa de la serpiente y ahí se queda eso. Vale, ahora veremos el resto de las marionetas del caos. ¿A dónde van? ¿Qué hacen...? Vale, con, en la llenura de los colmillos, ok, vamos a defendernos, porque si vienen por nosotros pues tampoco podemos hacer mucho más al respecto, trataremos de, uh, vale, los trolls si no me equivoco, es poco el liderazgo, vamos a tratar de hostigar estas unidades, porque el resto, sí, va, va todo, todo, todo, todo, todo acorazado y aquí no hay leones de gracia, o sea bajamos a los trolls y suficiente entre los arcos yo creo que podemos hostigar esas unidades y al menos nos los quitamos del medio a ver si pueden también los los arqueros ah, uh, buah, y encima el príncipe va el gran hechicero con un dragón de estos, madre mía vale a ver, todo fuera, vale vale, vale el noble aquí... No, de esto tiene que ir más ancho. Vale. Puestos así no nos... No nos ocupan tanto. y Eso me gusta. A ver, los arqueros... ¿Dónde los podemos ubicar para poder llegar rápidamente hacia su caballería? No, aquí. Vale, vamos a ponernos en este costado. Que podamos apurándonos un poco, vale, vale, perfecto, nada, ya sí, arrancamos. Venga, ¡yus! Corre, corre, corre, corre, corre. Venga, no, una buena descarga y nos vamos. ¡Uf! Vale. Bueno, ok, si podemos hacer que redirijan sus ejércitos, ni tan mal. Vale, aquí, vamos a arrancar un poquito con el grupo 1. Vale, mientras disparamos aquí. Vale, vale, vale, grupo 2, ¿dónde estamos disparando? Venga, red fuego ahí. Vale, rotamos un poco con esto, eso es. Vale. Vale. Vale, con esto bueno, vamos viendo el carro y bien. Vale, colapsamos aquí. Vale, vamos a ir cuerpo a cuerpo y vamos a cargar aquí, vamos a cargar aquí, vamos a cargar aquí, a cargar aquí. perfecto. Esto seguir haciendo daño ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Vale, uy, ¿dónde está nuestro señor? Aquí en medio, ¡buah! Venga. Mira, no, muy poco daño ahí. vale Vale, vale, vale, vale, cuerpo a cuerpo deberían ser capaces de reventar ese cañón. Vale, perfecto. Me sirve, me sirve, me sirve, me, me sirve mucho, me gusta. Cuerpo a cuerpo, sí, somos capaces de reventarlo, muy bien, vale, vamos a ver. ¿Esta qué tal está? Uh, vale, se está bajando el carro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Apretada ahí, apretada ahí. Worth. Cuerpo a cuerpo, se revientan los trolls, o deberían reventarnos los trolls, pero bueno. Todo sea por probar. Uh, ¿Quién no se ha recuperado? Ah, no, huyen. Vale. Nah, este carro no tiene nada que hacer. Dime que lo destruimos ya, por Dios. Venga, le quedan un, unas cuantas flechas. Vamos. Venga, venga, venga. Nos estamos acercando al margen del mapa y eso es peligroso. acercan ellos? No. Vale. Vale, vale, ok. Vamos haciendo daño con las caballerías. Perfecto. Venga. Venga, esas descargas ahí. Vale, vamos a acercarnos. Porque aquí, al no tener esas flechas... O oh, al tener tanta armadura esta gente, vale, vale, vale, vale, perfecto, ya han aniquilado el carro, maravilloso. Nos queda, sí, claro que nos quedan flechas, pues venga, ahí, reventad los flechazos. Vale, ya, lo, ya tienen el objetivo asignado, y ellos simplemente, ah, bueno, están corriendo a todos lados, vale. movemos un poquito venga, esa caballería movimiento no, pero por qué cambiáis el foco aquí vale venga, nos pues vamos a pillar por retaguardia perfecto, esto está muy bien vale Además me gusta porque los tenemos más o menos alineados Ah, eso es, eso es, venga Hay que correr, ellos tienen la carga Hola, Blas... ¿cómo hemos perdido la moral? Ah, bueno Ah, porque estamos fuera de combate Nah, lástima, Es fue una rotunda derrota Bueno, hemos bajado bastante Nos hemos bajado el carro, hemos bajado el cañón Hemos hecho daño en los trolls un poquito En, en, una, en los guerreros Bueno, de, decente para lo que teníamos me convence hemos perdido un asentamiento pero bueno trataremos de recuperarlo más adelante otra cosa no podemos hacer vale ok bueno paso uno. es eso y son capítulos de sufrir a muerte de que nos ataquen un montón de asentamientos de que perdamos un montón de terreno pero lo importante es aguantar Casa Bar y los dos asentamientos del norte para que no nos corten el ritual. Vale, los defensores del gran plan. Vale, perfecto. Fin de turno. Nos toca actividad hostil. Aguarnición. Muerto en combate. Asticar. Vale, asentamiento perdido. Costa del serpiente. Vale, vale. Vale. Vale, las, las águilas mejoradas, perfecto. Aquí el problema que tenemos ahora es que es este ejercitito más todo esto, vale. Subimos de nivel al 31, sí, ¿qué vamos a ponernos? Oh, oh, oh, oh. Armadura o defensa cuerpo a cuerpo. Vale, vamos a meternos esa defensa cuerpo a cuerpo. Me gusta. Vale, además. No tenemos nosotros por aquí un agente, si no me equivoco. Ritos. No, este dentro de cuánto ponemos. 17 turnos. Vale. Es que aquí tenemos problemones. Porque Antoch ya ha caído, por ejemplo. Y esta es nuestra única defensa en el norte, ¿eh? Esto es una aliada brutal. Vale Coste de reclutamiento más barato Y vamos a tratar de reclutar aquí ¿3 de reclutamiento local Ocupado? ¿En curso? ¿Por quién? ¿Por este señor? Obvio que no 1500 por turno Sacamos solo, eh problemas, vale, vamos a sacar a guardia del mar de Lothurn, que sale mejorada y vamos a hacer grande ya este ejército en la zona norte, que por ejemplo lo podemos defender Numas y Kenry a la vez, aquí vamos a aguantar en vagar con la con la ciudadela de la propia, de la propia ciudad y a ver el resto, los clavos de Algo sol nos lo han quitado de las manos Vale, hombre, estaba claro que Talacua se iba a beneficiar de esta incursión nuestra. Vale. Vale. ¿Quién no se ha movido? Imric. Ok. Pues nada, vamos a tener que avanzar. Vamos a tener que chocar aquí. O aquí o aquí. Hombre, este está en, en marcha, ¿eh? En un principio, este ejército debería estar peor. Vale, confiamos en la maga. Vale. Puf. Incluso podíamos simularlo, ¿eh? Perderíamos solo el águila. Vamos, para adelante. Se simula, perdemos el águila, ganamos en el resto de unidades. Uh, 1800, ¿eh? Eso nos viene muy bien. No, por el reemplazo de bajas. No, no, no, esto es muy importante ahora mismo. O sea, el reemplazo de bajas no lo podemos perder. Investigación disponible, vale, siguiente paso. Mantenimiento de las unidades de águilas gigantes, leones de guerra y Fénix. Es que es una liada porque no tenemos. Bueno, ya hemos planeado, sí. Pero son siete turnos. Y velocidad pues tampoco... Vale, vamos a poner la carga en masa. Vamos a poner la carga en masa. Que son 7 turnos. Vamos a limpiarnos este otro ejército. Vale, que autoresolvemos. Sí. Perfecto. Y hacemos también reposición un 4%. Vale, sí, me lo quedo, un 4%. Está bien. Siempre está bien. Matarratas, vale. Catador. y de la discordia. Ok. Ahora, con todos los movimientos. Este señor ha vuelto a subir. Perfecto. Difícil de dar. Valor antiguo. Vale, vamos a ponerle fuerza del arma para aumentar la penetración. Contra todas esas armaduras. Y vamos, a y vamos a irnos todos hacia la zona norte. Y vamos a continuar hacia allá. Hemos limpiado esto y nos vamos. Me da igual perder la torre dorada. Si hace falta, volveremos más tarde. Pero tenemos que llegar a salvar Casabar. Tenemos que llegar a salvar Casabar. Vale, las fuentes de la vida eterna. Aquí podemos construir esto. Para sacar aquí guardia del mar de los cerros. No sé cuándo lo voy a perder y eso no me gusta Vale ¿Podemos? ¿Qué podemos sacar más aquí? ¿Qué podemos sacar más aquí? Uh, uh, uh, uh un lanzabilote es garra de águila Vale, vale, vale, me parece muy buena opción Por el hecho de tener artillería Vale, me gusta mejor de asentamiento, ¿dónde? Llévame el templo de las calaveras oh. Vale, por el hecho de proporcionar un poquito más de guarnición Me gusta Monte Aracnos run. Es que son asentamientos muy aislados No quiero nada de esto Por ahora ¿Podemos sacar más magos? Eso creo que no Magos, no, uno de uno. Independientemente del tipo. Vale, podemos sacar nobles nuevos. Rango del héroe reclutado, todas las unidades, frugal, mantenimiento. Uh. Vale, vamos a sacar... Conciliar. Se esmera mucho, este está muy bien. Más uno a todas las unidades. Pero no lo vamos a poder... Añadir directamente. Si no me equivoco, o oh, sí. No, este to turno, to turno to no, pero en el próximo sí. Vale, me gusta, me gusta. Aparte de esto, 1800. ¿Podemos sacarlo aquí? Oh, uno y dos. Vale. vale, vale, vale. Y tenemos ahí dos... Dos unidades sacándose o reclutándose para el próximo turno. Vale, perfecto. Además, edificio dañado. No interesa. Siguiente. Vale. Vale, vale, no interesa reparar esto. Siguiente. Vale, fin de turno. Ok, vamos a sacar fin de turno y vemos dónde nos encontramos. Es importante sacar a los nobles o hacerlos jugar un papel eh, más activo ahora. Tenemos los cuatro activos. Hay que colocarlos para herir las tropas, etc. Y, y sacar ventaja de eso, que lleguen un poco tocados. Vale. Hagraef, a ver hacia dónde se mueven. Vale, hacia el sur. Sin problema, simulamos. Resistencia a la muralla, tres brechas. Autoresolución, que pase lo que tenga que pasar. Vale. Para adelante. Que perdamos los territorios del sur tampoco me calienta. Lo importante es ahora completar el ritual. Ya volveremos. Sí, hemos perdido un montón. Oh, vale, vale, vale. vale. Aún no nos ataca el caos. Maravilloso. Maravilloso. Esto me gusta mucho. Vale, más ingresos aquí. Valor antiguo. Vamos a meterle aquí un 8%. Un 15% contra el caos. Este hombre va a ser ahora literalmente Jesucristo. Más poderoso incluso. Vale, llegamos. En el próximo turno, si no me equivoco, Marte seremos capaces de entrar aquí y salvar Casabar. De momento son solo dos ejércitos. Eh, nos van a ignorar. Vale, aquí vamos a unir este noble a este ejército. Perfecto. Y ahora que estamos aquí nos movemos rápidamente hacia... Henry, no llegamos. No llegamos, pero nos acercamos. Porque lo necesitamos, de hecho. Vale. Entrar a atacar aquí... Sería suicidarse. Porque es que encima tienes gigantes y esta gente tiene mucho poderío ahora mismo. Nosotros con un ejército normal no podemos. Tenemos que ir con... Con Imrik sí o sí. Vale, los edificios dañados... Pff, es que invertir dinero ahora aquí en repararlo no me sale a cuenta para nada. Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a estampar este ejército. Nos vale la pena. Es que son muy fuertes. Es un ejército muy tocho que con este no hago nada. Porque además la guarnición de vagar que tiene... Uh, dime que la guarnición se une si hago esto Oh, vale ¿Derrota por qué? Teniendo los leones blancos Las águilas, los yelmos Uf, Vale, sí, puede ser una derrota Por el hecho de en el que ellos tienen mucho cañón Pero pues con la caballería podría entrar a deshabilitar todos los cañones va nos la vamos a jugar control ejército gante, controlamos nosotros este ejército sí aquí que tenemos recarga energética mejorada por la aguja canalizadora bueno Nada, vamos a darle la vuelta a esta batalla o por lo menos si llegan al norte si llegan al norte llegarán bastante tocados llegarán bastante tocados vale de, solo nos queda Este ejército Si no me equivoco Del caos Y luego el otro Que nos está sediando Casa Vale Vale Vale Vale vale Vamos a ver Si podemos defenderlo Venga Nos ubicamos Ah oh, no Vienen como refuerzos Uf, Vale Ok Vámonos para atrás Vale Una línea Ancha Bien ancha No tanto No tanto Y la saco igual de ancha Vale, así, así. Vale, eso es, eso es. Que estemos más o menos separados. Vale, vale. Esto es un grupo. Ahora, vale, este grupo es. Vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí. Vosotros aquí, vosotros aquí. Vale, grupo y el grupo. El líder aquí, perfecto. Vale. Y los refuerzos vienen exactamente desde aquí. Bien, iniciamos batalla. Esperamos a que vengan. Vale, vale, refuerzos. Ok, Un aquí. Gigante, comandante. Uh. Acaba con él desde lejos. Que no se acerque al grueso de la infantería. Gracias por el detalle, hijo Vale, el águila volando. Volando, aquí la quiero. Vale, la caballería toda junta. Aquí, a formar. Grupo. Vale. Los leones en el 5. Este señor lo voy a agregar al grupo 3. Perfecto. Dos más de línea aquí. ¿Vale? Eh, aquí... Ah, no, no. Aquí. ¿Vale? Vale, vamos a tener que ir acercándonos poquito a poquito. ¿Tenemos habilidades con los señores? No. Ok. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, y la caballería en el cuadro vale. Aquí, venga, nos ubicamos. ¡Uh! Oh, oh. ¡Dios! Le hemos perdido un pelotazo. ¿Y por qué ¿Cómo van como teledirígidas, tío? no tiene Buah, es que encima se va a acercar y nos va a campear vale vale vale así desestabilizándose un poquito vale vamos a acercarnos poco a poco poco a poco Vale, grupo 6 para adelante, grupo 7 para adelante. Buah, ya se nos han reventado los yermos plateados como le ha dado la gana. La pu ¿Puedo hacer que cargue y levantarla? Levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, hijo mío. Levántate, levántate, levántate, levántate. Vale, continuamos avanzando. Continuamos avanzando. Grupo 6 más para adelante, grupo 7 más para adelante. Vale. Grupo 6 aquí. Grupo 7 aquí, aquí. Grupo 1 aquí. Grupo 2 aquí. Grupo 3 aquí. Grupo 5 aquí. Venga, va. Nos vamos ubicando, ¿qué, señores? Nah, no tenemos tiempo para... Bien, bien, bien. La Guardia del Mar del Ócero, muy bien. Está focuseando muy bien los Leones Blancos, es literalmente lo que necesita él. Vale, no llegamos con los arqueros tío, venga ahí. Venga. Grupo 7 dar apoyo ahí un poquito. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Buah, qué va. Vale, la guardia del mar de Lócer que cambie, por favor, cuerpo a cuerpo. Vale, y reventamos esto. Gracias. Vale, los guardianes del la unión están muy bien. Vale, el águila hemos conseguido que absorba un montón de presión. Me sirve, me sirve. El noble aquí. Nuestro señor aquí otra vez, de nuevo. Venga, venga, venga, vale. Ellos están perdiendo un montón. Vale. No vamos a conseguir matar su señor. Pues parece que no Vale, vale, vale, colapsamos aquí colapsamos aquí, colapsamos aquí, colapsamos aquí, colapsamos aquí, colapsamos aquí, colapsamos aquí Quiero que este muera, muera, muera, muera, muera Lo tenemos que reventar La Guardia del Mar del Ocer Desactivamos Esto, vale, nos acercamos aquí Vale Volvemos a la zona central Nos hemos matado a su señor No porque va en caballo, tú pues nada, volvemos. Tampoco vamos a perder el tiempo aquí. Qué mala suerte. Venga, id ahí a defender. Podemos colapsar ahí. Venga, matadlo. Si le queda nada, una buena carga y lo tomamos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga que, lo matamos, que, lo matamos, que lo matamos, que lo matamos, que lo matamos, que lo matamos, que lo matamos, que lo matamos. Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Qué mala suerte. No lo hemos matado, eh. A por Que hemos recuperado. Buah, ¡Qué mala suerte tú! Es que se ha quedado en nada. Vale, los guardias del guardi mar de los cer Vale, aquí, cuerpo a cuerpo. Que persigan ahí. Vale, me gusta. Uh, uh, uh, estamos recuperando un montón de gente. Vale. Uh, no, no, no, no. Vamos a estar listos, vamos a agruparnos ahí. Vale. Aguantamos la carga. Dios mío, la carga, tú. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Apoyad aquí, apoyad aquí. Dejaos de perseguir unidades sin sentido. Bien, el señor enemigo está herido. Perfecto. Aprovecha y saca eso porque tú también te vas a morir, comiendo Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, esta de guardianes de Lirion que está quedándose ya sin flechas. Vale, vamos a ser listos, vamos a cargar aquí. Vale, vosotros dónde estáis? Ok, volver al combate ya. Vale, nos ha matado el héroe. ¡No! Uh, Dios mío, hemos perdido la moral de todo el mundo. Justo. Muere el héroe y perdemos la moral. Oh, vale, rotunda derrota. No se pudo hacer más. Estuvo disputada, ¿eh? Le hemos, hemos matado a su señor del caos, han perdido los dos gigantes, casi, casi, casi, casi pierden sus tres eh, cañones infernales, han perdido también una de caballería. O sea que, bueno, valoración positiva dentro de lo que cabe. Iba a ser una derrota... Tremendamente escalofriante... Pero bueno... Además hemos perdido esto... Más la guarnición... Todo unidades básicas... eh. Bueno... Eh, eh, eh, eh. Vale... Sí... Sí, sí... Fin... Listo... Vale... Ubícate aquí... No puedes ubicarte aquí... Bahía... Vale... Ok... Vale, pues nada, con esto tal y como estamos aquí Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Que os lo estéis pasando bien Y que os esté gustando la serie y más En la batalla, en la cantidad de batallas Que hemos tenido hoy, así que nada, eso es todo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós